Como la sangre Así la vida me cura De la rutina absurda Que intenta amordazarme Como la sangre Así la vida vigila Que al menos sonría una vez antes de acostarme Como la sangre La vida traza caminos Por donde mi destino pueda atreverse a aventurarse Porque la vida como la sangre cura y vigila alimenta mis días pero también destroza como la sangre Como la sangre, a veces la vida se desborda y arrasa todas las cosas que encuentra por delante. Como la sangre, si no hay vida, no hay conciencia. Así no hay manera de esquivar los desastres porque sin vida como sin sangre eres como un muerto viviente en medio de aquel puente sin saber en qué lado quedarse sin saber en qué que no doy por sentado Que la vida está de mi lado Solo es vida como la sangre, solo sangre Yo no doy por sentado Que la vida está de mi lado Solo es vida como la sangre, solo sangre tengo que escribir mi parte, yo tengo que escribir mi parte, yo tengo que escribir mi parte, yo tengo...